Voy a pedirle un permisito, Raquel y Marilady, ya tenemos eh, vía Zoom a nuestro hermano y amigo Iván García, quien es el presidente de la Federación de Comercio de la República Dominicana sí, sí, sí. y que eh, en este momento están tomando una posición ante esta situación que nos atañe a todas las y los dominicanos sobre el COVID-19 y también sobre este cambio eh, de mando eh, que va a suceder este próximo 16 de agosto entre... Eh, eh, el doctor el licenciado Danilo Medina y el licenciado eh, Luis Abinader así que eh, vamos a darle buenas tardes eh, Iván, eh, lo tenemos en línea, Iba, lo vi que se conectó bueno, vamos a ver porque eh, esto se me acaba de de frisar vamos a ver, bueno en lo que vamos hacemos contacto ya. nuevamente no sé si está en línea Iván, está en línea Iván, ok ya tenemos a Iván, Iván me escucha, Iván, eh, me escucha Iván. Ah, Ok, eh, vamos a ver señor director si tenemos aquí retorno. Eh, Buenas tardes Iván, gracias eh, como siempre por dejarnos entrar en sus oficinas a través de este programa El Toque del Mediodía. Cuéntenos qué es lo que sucede con la posición de ustedes los comerciantes sobre la situación actual de, de, de, del COVID-19 y ahora el cambio de mando que tenemos del licenciado Danilo Medina a Luis Abinader. Sí, lo, lo escuchamos. Sí, correcto. Eh, bueno, eh, nosotros en la Federación Dominicana de Comerciantes estamos eh, muy preocupados con el tema del coronavirus. No por nosotros Sí, sí. bueno, eh, estamos teniendo problemas déjame ver si es que el internet eh, el internet parece que está teniendo problemas las autoridades problemas. Eh, eh, eh, no han actuado eh, eh, eh, con su permiso eh, para hacer eh, eh, cumplir eh, eh, las autoridades eh, eh, públicas donde se, se obliga el uso de las mascarillas y que no están permitidas las, las reuniones las aglomeraciones de personas tanto a nivel público como a nivel privado entonces vimos cómo de principio eh, da la impresión como que todo estaba resuelto y las personas están en las calles, los políticos salieron a la calle y las consecuencias las veremos en las próximas dos semanas. Porque normalmente el periodo de incubación eh, es de 14 días, es decir que entre 7 y 14 días eh, vamos a chequear el impacto que tuvo la campaña electoral, el impacto que han tenido las celebraciones y el impacto que ha tenido el no cumplimiento de parte de las autoridades policiales para obligar a que las personas usen mascarillas estén en las calles, cuando estén en los sitios públicos de la República Dominicana. Eh, nosotros... Eh, pensábamos que en las reuniones sostuvieron אביnader honorable presidente tratar estos temas e iba a salir una posición conjunta misiones médicas. Porque... Bueno, eh, Iván, eh, de verdad que te agradecemos estos minutos eh, que nos eh, eh, dedicas, eh, pero la posición de ustedes como eh, comerciante ante prácticamente el presidente entrante eh, eh, sobre esta medida, eh, ¿están ustedes dispuestos a reunirse y, o, o ya eh, han sido convocados ustedes para que lo tomen en cuenta y, y reunirse y discutir estas medidas con el presidente electo eh, y el presidente actual, eh, Danilo Medina y Luis Abinader. Bueno, estamos teniendo un problema con la conexión. No sé qué qué está pasando. Ah, se cayó el internet. Bueno, eh, lamentablemente se nos cayó el internet eh, en medio de, de... Parece que hubo un blascado con el internet. Sí, porque me dicen que en la oficina. Eh, parece que se fue el internet hasta en la oficina. En todas partes, hubo un blascado del internet. Eh, vamos a la pausa, eh, señor director, para ya retornar, porque incluso no tenemos conexión con Raquel ni con eh, Veloso. Eh, nos quedamos sin internet. Pero bien, hablaba con Iván García, eh, quien es presidente de la Federación de Comerciantes de la República Dominicana, y él decía que eh, realmente ellos están de acuerdo con el estado de emergencia, pero que el toque de queda sea de 8 de la noche a 5 de la mañana para que la actividad económica, tanto en fase 1 como en fase 2 eh, y en la misma fase 3, puedan marchar, eh, por lo menos un 90%, aunque sabemos que eh, esto afecta a los comerciantes eh, que laboran de noche, como los restaurantes, eh, algunos sitios de comida rápida, que están abiertos hasta las 10 o hasta las 12 de la noche. Eh, es una situación difícil, eh, creo que esto no lo buscamos nosotros mismos, el pueblo, porque no hemos tenido la mayor delicadeza con continuar con los protocolos, de seguridad, el uso de mascarilla y otras cosas. Vamos a la pausa, señor director, pero antes vamos a recordarle que llegamos gracias a la Asociación Duarte de Ahorros y préstamos Recuerda que tenemos eh, la aplicación eh, ADAT en línea. Línea es una aplicación fácil de manejar donde tú puedes tener todos eh, los servicios de la Asociación Duarte eh, en las palmas de tu mano. Así que solicítela, la puedes bajar para tu Android o para tus equipos iOS, tanto para celulares como para computadoras. Y para activarla debe de pasar por nuestras oficinas o llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Bueno, tenemos, eh, me parece a Iván, a ver, ya, ya sí, vamos a ver si me puedo conectar yo. Eh, Iván, ¿me escucha? Ahora sí la escucho perfectamente, ahorita no le escuchaba nada, estaba en silencio su micrófono Sí, lo, lo que pasa es que, que dio por problema la, la conexión de internet aquí eh, Iván, eh, decías ahorita sobre el tema del de, eh, eh, COVID, que ustedes están de acuerdo con el estado de emergencia Siempre y cuando el toque de queda lo pongan de 8 de la noche a 5 de la mañana Pero, eh, ¿qué sucede con los pequeños comercios? Eh, los restaurantes que, que tienen que abrir en la noche. ¿Me escucha, Iván? Es, sí, correcto. Esa es una gran encrucijada que tenemos nosotros porque también los restaurantes también son miembros de la Federación Dominicana de Comerciantes, eh, en su gran mayoría los pequeños y los medianos restaurantes. Entonces, eh, ahora mismo los restaurantes pueden operar normalmente sin problemas eh, hasta la hora de la noche que normalmente cierran. Entonces, eh, no sabemos, porque el problema que tenemos nosotros es que hemos pasado de la fase 2 a la fase 4. Entonces, hemos volado de 2 a 4, lo cual es increíble. Entonces, esto entonces eh, nos ha traído demasiado inconvenientes a nosotros como sector. ¿Por qué? Porque todavía tenemos que abrir a las 9 de la mañana, cuando a partir de las 8 es que los negocios se abren normalmente y ahora estamos en las vacaciones escolares que obviamente terminaron también eh, las, eh, las escuelas haciendo eh, conferencias Zoom como esta con, con los profesores. Pero de todas formas, el comercio tiene que abrir a las 9 de la mañana porque estamos todavía en la fase 2 y se voló a la fase 4, en la fase 3, era que se iba a comenzar ya a trabajar con el 100% de los empleados, lo cual también nos está trayendo muchísimos problemas a nosotros los empresarios comerciales, porque si una empresa pequeña, eh, mediana, entre 51 y 150 empleados, está trabajando solamente con 50 empleados, y quien tiene 100 empleados, solamente puede trabajar con 50, entonces ahora mismo tenemos muchísimos problemas porque, por ejemplo, si una empresa de distribución que tienen 10 camiones y solamente están trabajando 5 choferes, entonces estamos quedando mal con las entregas de la mercancía y tenemos presión también de parte de los empleados eh, nuestros porque todo el mundo quiere entrar a trabajar. Pero nosotros no podemos violar la ley nosotros mismos. Entonces, esto nos está trayendo muchos inconvenientes porque realmente los empleados no pueden continuar solamente con ingresos entre 5.000 y 8.500 pesos, una gente que ganaba, por ejemplo, 20, 25.000 pesos. Entonces, por esto nosotros le enviamos una comunicación al ministro Montalvo para resolver esta situación grave que se nos está creando, y además también con el Ministerio de Trabajo, porque las suspensiones, de acuerdo a la ley, no pueden ser más de tres meses. Entonces, ellos tienen que emitir una resolución postergando por 30 o 60 días más las suspensiones, porque habría que hacerlo entonces comerciante por comerciante y es un trabajo eh, prácticamente eh, muy difícil y tomaría bastante tiempo. Entonces, cuando sumamos todos estos problemas reales que tenemos nosotros, porque hay empleados y hay abogados que están tratando de demandarnos a nosotros los empresarios comerciales por esta situación. Entonces, pero nosotros lo que estamos haciendo es cumpliendo exactamente con la ley y las resoluciones emanadas por la Comisión de Alto Nivel del COVID. Entonces, la presión que tenemos es muy grande. Por un lado, no tenemos todos los empleados para poder dar el servicio que acostumbramos. Y segundo, los empleados no pueden sobrevivir con los mil ni los 8.500 pesos que se le está depositando a través de la Tesorería de la Seguridad Social. Entonces, eh, eh, Iván, eh, una pregunta sobre eh, el diálogo que ustedes pretenden Que tanto el presidente entrante Porque ya el 16 de agosto eh, Comienza eh, la presidencia de Luis Abinader y del PRM eh, Eso está a la vuelta de la esquina Y, y, y, y ya con la proyección que tenemos eh, Sabemos que todavía el COVID va a estar aquí eh, entre nosotros de, ¿Cuál es el planteamiento puntual En caso de tomar medidas drásticas como el estado de emergencia ¿Y el toque de queda? Bueno, lo reiteramos. Eh, primero, obviamente está lo que es la salud del pueblo dominicano, que eso es eh, innegociable. Ahora, lo que no podemos es hablar, como se está hablando mucho en las redes, de que va a haber un cierre total de República Dominicana. Eso es imposible porque en ningún país ha pasado así. Existen lo que son los comercios esenciales, que siempre ofrecen el servicio. Lo que sí nosotros queremos es que las autoridades cumplan con su papel y hagan cumplir las normas del Ministerio de Salud Pública y de la misma comisión prohibiendo que las personas anden sin mascarillas en la calle para no llegar a una situación tan drástica que tendríamos que retroceder a tres meses atrás, al 19 de marzo. Y eso no es posible. Entonces, entiendo que los equipos de coordinadores de este tema del COVID, de Luis Abinader y Danilo Medina, tienen que buscar una solución porque por más que sea, todavía faltan cinco semanas para el, para el cambio de mando. Y tenemos un problema real ahora y tenemos obligatoriamente eh, que resolverlo. Iván, ahora Iván, Iván sí. una pregunta. ¿Crees tú que este aumento de, de contagios, de nuevos casos, incluso ya está aumentando la capacidad de, de los centros eh, privados de UCI, eh, se están llenando. Eh, ¿Ha sido por un mal manejo de las autoridades o eh, el tema de, de la reapertura de la fase 1 y la fase 2 eh, del comercio de la República Dominicana? Bueno, lo que ha hecho falta es que las autoridades cumplan estrictamente con sus mismas resoluciones. Nosotros, al contrario. El comercio organizado de la República Dominicana ha evitado que se aglomeren miles de personas como estaba pasando antes del, del 18 de mayo. Sí, nosotros hemos sido la tabla de salvación para evitar que se, pro, que se propague aún más el coronavirus. El problema ha sido la, la precampaña que hubo, eh, que ahí los políticos eh, andaban prácticamente sin control. Pero quienes tenían que controlar esa situación eran las autoridades. Nosotros estamos cumpliendo con nuestra parte. Las autoridades tienen que cumplir exactamente con la parte de ellos. Además, en dado caso de que se vuelva a instaurar el toque de queda, no debe ser el toque de queda igual para todas las provincias del país. Aquí hay provincias que casi no tienen incidencia del, del, del, del COVID-19, del coronavirus. Entonces, ¿cómo va a ser posible, por ejemplo, que en Elías Piña, que quizás han habido tres o cuatro casos, eh, tengan las mismas medidas que lo que está pasando, por ejemplo, en Santo Domingo Este, donde se han concentrado la gran mayoría de los casos. Entonces, para tomar nuevas medidas, todos se tienen que poner de acuerdo, porque si se instaura el toque de queda, no puede ser igual para todas las provincias y todos los pueblos del país. Eso sería una buena solución, yo entiendo que sí. Eh, ¿Tienen ustedes previsto o ya ustedes... Eh, eh, le enviaron la comunicación, he eh, escuchado en las redes sociales, eh, tanto al presidente Danilo Medina como al presidente electo Luis Abinader eh, sobre su posición? ¿O tienen previsto reunirse con, con, con ambos? Eh, es correcto. Eh, nosotros eh, le enviamos la, las comunicaciones a la Comisión de Alto Nivel. Eh, también eh, estamos esperando... Eh, una reunión con, con Luis Abinader la próxima semana. Ya nosotros nos hemos reunido previamente con él y le hemos hecho los planteamientos que nosotros como sector comercio esperamos que su gobierno eh, cumpla con todos estos puntos que nosotros le tratamos de una manera directa a Luis Abinader. Eh, eh, Iván, eh, ¿crees tú que el, eh, la actual comisión ha tomado en cuenta a ustedes los medianos y pequeños comerciantes eh, para la toma de decisiones, por ejemplo, del estado de emergencia, del mismo toque de queda, entre otras regulaciones que eh, eh, el actual gobierno ha, ha tomado? Bueno, a nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes, siendo la institución más grande empresarial del país, porque nosotros estamos en los 158 municipios que existen en la República Dominicana y además somos la institución que más miembros tiene en la República Dominicana. Nosotros nunca se nos ha invitado a una reunión para tratar estos temas. Ahora, nosotros sí, siempre le enviamos cartas, le enviamos comunicaciones. Muchas veces, hacer eh, los lineamientos de nosotros. Bueno, parece que el Internet se nos está frisando un poco. Sí, ah, eh, Iván, eh, eh, se, se frisó un poco el internet. Ah, ok. Sí. A, a, al final de cuentas, eh, el comercio es la fuerza empresarial más poderosa que hay en la República Dominicana. Ok, eh, eh, eh, me imagino que ustedes ahora, con la, en caso de que eh, siga esta situación de aumento constante de casos, ustedes eh, en, en esa reunión con Olivia Binader, eh, eh, que ojalá que lo tomen en cuenta porque si esta comisión no la ha tomado en cuenta ustedes como parte íntegra del comercio de la República Dominicana creo que fue un fallo de esta comisión porque ustedes tienen una voz y, y su opinión y, y pueden plantear soluciones, por ejemplo esa misma que, que usted acaba de dar es una, podría ser una solución, que no todas las provincias sean eh, eh, eh, tomadas las mismas medidas eh, eh, drásticas que se tomaron quizás al principio eh, del mes eh, de marzo y a mediados de marzo Quiere decir que eh, eh, las autoridades ahora entrantes deben tomar en cuenta eh, eh, esa, si se quiere, dejadez de la, de la actual comisión para que ustedes sean parte ¿no? de la solución. Bueno, eso es lo que el presidente electo nos ha eh, confirmado a nosotros eh, que vamos a estar eh, prácticamente en todas las comisiones que tengan que ver con el pueblo dominicano. Es decir, que Dios mediante, eh, a partir de agosto, la Federación Dominicana de Comerciantes eh, va a participar íntegramente en todas las comisiones que tengan que ver con el desarrollo del país porque somos la entidad empresarial más poderosa que tiene la República Dominicana. Bueno, gracias Iván eh, García por... Eh, Darnos esas declaraciones que, que son muy importantes porque son muchos, los, así mismo como usted lo dice, los comerciantes en la República Dominicana, que necesitan saber y tener cierta seguridad de qué pueda pasar en estos momentos que ha, ha, ha habido nuevos brotes del, del COVID en diferentes provincias de la República Dominicana. Así que mil gracias como siempre por dejarnos entrar en la tranquilidad de su oficina.